Por eso convocamos, porque mañana se va a estar presentando un documento con 12 puntos para eh, que se fomente una ley de que permita la distribución de la pauta pública oficial y garantizar el derecho a la información del pueblo, es lo que dice el documento del colectivo de, la, de, de, de redes de medios comunitarios y para eso convocamos e invitamos a charlar hoy aquí en Radio Estación Sur, en Tren para Pocos, a nuestro compañero Pablo Antonini, el presidente de Farco, también está Lucía Macaño de eh, Barricada TV y de la Coordinadora Nacional de Televisorias alternativas con TAM, Fernando Gómez, el presidente de la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina, FADICRA, y también Mariela Martínez, de revista Al Margen de Bariloche. Todos ellos, todos, todas ellas están aquí en este momento ahora en una sesión de virtual, porque la pandemia nos... Eh, nos ayudó a encontrar la forma de de, de encontrar estos de hacer estos contenidos, no de poder transmitir. Estamos también saliendo en vivo a través de Twitch para, eh, desde Radio Estación Sur y le damos la bienvenida a todos ellos. bienvenidos no sé si quién va a hablar primero, pero bienvenidos a todos. Bueno, tomo la palabra y... Eh, gracias por, por la invitación, gracias por convocarnos a este espacio de, de discusión, de, de, de puesta en común. Eh, un día antes, como decían ustedes, de esta actividad que estamos planificando ya desde la semana pasada, que bueno, la tuvimos que, que suspender por, por mal tiempo, así que la vamos a realizar mañana, efectivamente, a las 16 horas, ahí enfrente del Congreso, que es una actividad que estamos convocando eh, diferentes redes de medios comunitarios de todo el país, junto a sindicatos de la comunicación, y que venimos trabajando en un espacio de manera conjunta, justamente una propuesta para, como bien ustedes ahí decían en la introducción, plantear un, una, una distribución federal y democrática de la pauta eh, publicitaria oficial. Bien, a quien escuchamos es a Lucía Bacaño de Barricada TV. Bienvenida Lucía. Bueno, justamente eh, Barricada TV va a ser la que, tiene, la que tiene a cargo la transmisión en vivo a través de su canal de YouTube. Sí, sí, ahí junto también a los compañeros y compañeras de Pares TV, eh, estamos ahí planificando esta transmisión que se va a llevar adelante a partir de las 16 horas en el contexto de esta feria de, de medios autogestivos. Eh, y bueno, sí, ahí vamos a estar eh, haciendo este programa justamente con, con la idea de poner el foco en esta propuesta de 12 puntos eh, que vamos a estar presentando mañana eh, con, con esta idea de la democratización de la pauta. Bien, eh, le quiero hablar ahora, porque sabía que tenía poco tiempo, a Mariela Martínez, desde la revista Al Margen, de Bariloche, y es la vicepresidenta de la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina, de Arecia. Mariela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Eh, antes de... El... <risas> El vicepresidente de Arecia va a estar muy contento si sí, sí, sí, decimos que, que él es el vicepresidente, porque Luca, Lucas Pedula de MU fue presidente hasta, hasta el último foro en noviembre del 2020. Ahí hicimos nuestra asamblea anual y renovamos autoridades. Así es que él es el, el vicepresidente en este momento y bueno, yo estoy en la presidencia de la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina. Ahí va, presidenta eh, entonces, aprovecho, tam, aprovecho también a, a, a decir esto, que me parece que está bueno saber que, que cuando autogestionamos un medio, el, estos cargos son rotativos, porque parte de la autogestión es aprender justamente a coordinar y a llevar adelante bueno, los, las diferentes tareas que, que nos van a tocar estando al frente, de, por ejemplo, de la presidencia de la asociación, o como es en nuestro caso en Barilocha, al frente de nuestra cooperativa de trabajo, eh, que hace muy poquito eh, el equipo de comunicación del margen se conformó como una cooperativa de trabajo de comunicadores y comunicadoras, y bueno, estamos estrenando cargo también. Bien, felicitaciones entonces por eso. Y consultarte, Mariela, porque sabemos que el rubro gráfico eh, no es, eh, o sea, no fue contemplado, por ejemplo, en lo que fue la ley de medios, aunque, bueno, obviamente eh, seguramente apoyaron, pero es uno de los rubros también más eh, difíciles de sostener en estos momentos en el que todo se está digitalizando. Sí, es uno de los pedidos fuertes del, del nuevo documento que se ha conformado entre, entre todas las redes. Eh, y simplemente para tirar algunos números eh, desde nuestra red, desde Arecia, es, es un, un mundo laboral que tiene más de mil trabajadores y trabajadoras, eh, digo las revistas culturales, no generan más de mil eh, fuentes de trabajo, y, y más de 500 cobran, tienen un sueldo, quiero decir, no un sueldo porque la mayoría somos autogestionados, pero... Eh, percibimos un, un ingreso económico por ese trabajo. Eh, entonces, eh, consideramos que es, es eh, un, un rubro que, que debe revalorizarse como tal, ¿no? con, con lo que significa eh, para el trabajo que, que aporta, por el trabajo que aporta, eh, por la cantidad de, de familias también que están detrás de estas publicaciones, eh, y también por su conformación jurídica, quiero decir, la mayoría estamos en proceso de ser cooperativas de trabajo o asociaciones civiles, eh, con todo lo que eso significa para, como aporte hacia la comunidad. Eh, la mayoría trabajando en, en territorio, este, quiero decir, con, con las comunidades que, como decimos acá en Bariloche, que nos sostienen porque... Gracias a nuestra comunidad es que podemos seguir existiendo este, económicamente, pero también en el laburo ¿no? de lo que nos gusta hacer eh, en lo cotidiano. Y como decías recién, este, y, y por la pandemia fue uno de los rubros más castigados. De hecho, nosotros dejamos de imprimir nuestra revista el año pasado porque no se puede, digamos, no se podía vender en la calle, que era nuestra principal forma de distribución pero además era imposible costear una imprenta, eh, lo sigue siendo, ¿no? Pero bueno, por ahí en otro contexto le dábamos batalla. Pero decidimos este, dejar de, de imprimirla una revista que, bueno, llevaba en la calle 15 años. Creemos que, digo, no, no vamos a perder el proyecto. Sí creo que hay que plantearlo y, y esta propuesta de... de federalizar la pauta tiene mucho que ver con eso, hay que plantearlo diferente para que se pueda sostener en el tiempo, en más tiempo, porque ya se venía sosteniendo a pesar de un montón de crisis que hemos atravesado, económicas digo, del país, eh, pero bueno, así como nos pasó acá en Bariloche con la revista El Margen, les ha pasado a muchas publicaciones en, en todo el país, eh, no, cuentan, no se cuentan con ingresos, muchas veces solo se pueden vender, en, en la calle, y bueno, la pandemia fue, fue terrible para, para muchas de ellas. Es que si hablamos de comunicación, hablamos de esta era tecnológica que no es que ha eh, sacado una cosa por poner otra, sino que nos ha puesto todo, todas las herramientas ¿no? medio por igual, no solo hablando del papel, de la gráfica, que es escritura, que es corrección, que es diseño, eh, hablando de fotografía, hablando de redes sociales que también es la base para difundir y no solo difundir sino también sostener, no eh, eh, pedir a, a quien lee, a quien se eh, empapa de estos espacios, no que que, sea, que, que pague eh, o, o ejemplares o suscripciones eh, y eso es solo una pequeña parte y ahí ya enumeramos un montón que podemos seguir, ¿no?, de, de puestos de trabajo, de posibilidades y de voces que se quieren contar en todas esas herramientas, que parte de este debate que, que se ha dado no en muchos otros momentos y se da también en los momentos de más emergencia, ¿no?, eh, pasar a esta a esta faceta no de estar eh, reclamando, y más como contabas, habiendo dejado de sacar la revista, sabiendo que no puede circular en papel, sabiendo que esos puestos de trabajo no como hay que volver a reformular todo, es, es tal vez lo más importante, ¿no? Volver a... Eh, que, que la gente sepa todo lo que implica y que no es solo que se producen contenidos para por un acto onanista o mezquino o, o porque vende solamente. Sí, aparte está bueno lo que decís porque tampoco es lo mismo un sitio web o una revista digital que una revista impresa en papel o que un programa de radio, o que un programa de televisión, ¿no? cada, cada formato tiene su profesional que, que, que merece tener su retribución económica porque es su trabajo, porque es lo que ha elegido para trabajar también. Eh, y con esto digo, no se, no se trata de sacarle dinero a un formato para meterle a otro, porque también como, como medios autogestivos, cooperativos o comunitarios, tenemos el derecho de crecer en el formato que querramos. Y si los queremos tener todos, tenemos que tenerlos a todos. No no, no tiene por qué ser eh, sacarle la pauta a la revista y que se caiga la revista para ir a la web, por ejemplo. Que es lo que estamos viviendo en este momento, lo que venimos eh, tal vez viviendo siempre, eh, como tapando baches, haciendo lo mismo, porque no existe una política pública estable eh, que, que nos que pueda regular esta situación Además, también nosotros entendiendo que no va a ser nuestro único ingreso, ¿no? Pero es el que nos corresponde también. También del área gráfica, pero en este caso de la Federación Asociativa de Diarios Comunicadores Cooperativos eh, de la República Argentina, está, ya creo que está presente, ¿no? Fernando Gómez de eh, FADICRA. Eh, bueno, justamente hablando su, eh, de, de todos estos asuntos, ¿no? de eh, la importancia de sostener y de mantener eh, la, la producción periodística, comunitaria, cooperativa, eh, federal. Eh, a, a ver, Mariela, contame ¿cuántas, eh, cuántas revistas, cuántas revistas culturales están sosteniendo ahora o están eh, dentro de Aresia y somos desde el último censo somos más de 200 200 y un poquito eh, todos los años hace 8 años estamos sosteniendo un, un censo interno eh, bueno que nos entre otras cosas nos, nos posibilita ver esto no la, la cuántas somos qué cantidad de, de trabajadores y trabajadoras eh, hay existen cuántas pueden cuántos pueden percibir un, un ingreso económico por esto eh, en el, bueno, desde el último censo somos 200, un poquito más. La gran mayoría, eh, ya que estamos hablando del tema, recibe, so, tiene acceso solo a una pauta nacional, uh -huh. a una pauta pública nacional, que se ha logrado en conjunto en su gran mayoría, quiero decir, a través de Arecia, que se hace el, el pedido, como le ha pasado a, muchos, a muchas de las redes ¿no? con las que estamos trabajando, que en parte es lo, también lo que queremos que se termine, ¿no? Que cada uno tenga que ir a negociar por su parte. Eh, es desgastante, no, no construye, no, no, no fortalece, quiero decir, a, a este gran sector de la comunicación comunitaria o cooperativa. Eh, y bueno, y, y también lo que nos permite indagar el censo es cuántas pueden formalizarse. Por lo que nos parece que significa poder acceder a otras políticas públicas, ser una cooperativa o ser una asociación. Bien. Mariela, sabíamos que estabas con poco tiempo, así que ya, si querés, te liberamos y le damos la bueno, bienvenida. Buenísimo. Un abrazo enorme, gracias Muchísimas por participar. gracias. Hasta, luego. Hasta estamos, luego. Estamos en un programa especial de Tren para Pocos, en una mesa abierta que la pueden ver en Twitch, pueden ver las distintas voces que están pasando en formato eso. Eh, imagen, ¿no? Por eso estamos haciendo pases y nosotros maniobrando también acá al aire para que se escuchen todas las voces, Rochi. Sí, creo que es la primera vez que hay tanta gente también del otro lado. Y ahora sí, para seguir hablando de la parte gráfica que van a estar movilizando mañana a las 16 horas al Congreso, le damos la bienvenida a Fernando Gómez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. ¿Cuántas, eh, ahora sí para empezar más o menos con la misma pregunta, ¿cuántos eh, cuántos medios están ahora representados en FADICRA? Somos 29 cooperativas reunidas formalmente en la, la federación con más de 50 herramientas de comunicación en distintos formatos. Desde Originalmente la federación nació estudiando a los diarios cooperativos de, de distintas provincias de la Argentina y hoy nuclea medios digitales, radio, eh, diarios, portales. Bien. Fernando, bueno, ¿qué, eh, ¿qué es lo que vos eh, podés decirnos a través de este.? Eh, de, de esta coordinación que hay de medios y de la necesidad también de financiamiento a estos diarios. Sabemos que también eh, la federación está sufriendo el, el mismo, los mismos problemas que Arecia, ¿no? La, la, la dificultad para los insumos, la pérdida de suscriptores, la pérdida de fondos. Sí, la situación es, es bastante crítica. Venimos arrastrando cuatro años de desierto económico bastante que significó una reducción grande en el bolsillo de los compañeros y de las compañeras asociadas a, a las cooperativas, pero que también un palo en la rueda para poder salir con muchos de los, de los medios. El, el encarecimiento del papel para diario, una eh, son productos de la concentración monopólica en la Argentina, por ejemplo, una devaluación en dólares cercana al 40%, durante los cuatro años del, del gobierno de Mauricio Macri, producto de, de la voracidad especulativa del grupo Clarín, que controla papel prensa en, en, en la Argentina. O sea, a eso le sumamos los tarifazos, que a eso le sumamos el deterioro del poder económico de los compatriotas. Venimos de cuatro años durísimos y, y, y el año pasado la pandemia fue modificando sustancialmente la, la realidad de nuestros medios y además agravada por una profundidad en la crisis económica del país que, que significó también un deterioro del, del bolsillo de los laburantes en términos concretos. Pero la verdad que hay un hay dos, hay dos una enorme virtud en el espacio que mañana se reúne en la Plaza Congreso, que tiene que ver con volver a construir puntos de encuentro donde nos encontremos las redes de comunicación. Es necesario utilizar una comunicación mucho más democrática en de la Argentina, pero desde, desde aquella épica... De, de, del encuentro colectivo que terminó con la ascensión de la ley de servicios de comunicación audiovisual hasta nuestros días el mapa de la comunicación se siguió concentrando en nuestro país, no son parte de las autocríticas tenemos que hacer de cuánto fuimos eficaces o no en poder implementar aquella ley y hoy es necesario volver a construir esos puntos de reunión, esos puntos de encuentro, los espacios colectivos donde estamos una comunicación mucho más democrática y también con agenda legislativa concreta como la que llevamos mañana al Congreso que tiene que ver con poder dar una sanción definitiva en la Argentina de una ley que regule la pauta publicitaria pública en nuestro país, que hace también digo, a, a la sustentabilidad económica de, de cientos cientos de, de medios de comunicación en la Argentina, la realidad de Arecia de Parco, la realidad de Contra la, la realidad de la red de medios recuperados, de red de medios digitales, digo, hay una, un sinfín de, de experiencia de la comunicación que nos hemos encontrado en una reunión, por haber, por ser siempre la pata débil en una mesa de negociación en la que ya pareciera que la pauta publicitaria no es ni siquiera un atributo de, de discrecionalidad del Estado, que nosotros creemos que el Estado tiene que tener un margen de discrecionalidad en la asignación de la pauta publicitaria, pero la pauta publicitaria parece ser discreción de los grupos económicos que han concentrado el mapa de la comunicación en su favor. Y eso está bueno recordarlo, traerlo a esta reflexión, porque incluso, no sé, que desde los espacios mediáticos, ¿no? cuando se oponían a la ley de medios y luego, eh, para no hablar de, de como si un gobierno pusiera o sacara eh, solo a dedo, porque está demostrado, no eh, ha cambiado el gobierno después de Macri, y esta problemática eh, continúa en estos tiempos, hablar del Congreso, hablar de, de los espacios también que se están representando en este momento eh, radial, ahí ya podemos hablar de cientos y cientos y después se van a sumar más no y justamente la pauta como, como contamos y, y como se está viniendo a venir si esto no se reclama eh, no no no ha no ha trascendido a, a esos eh, grupos eh, pensando otra vez no en, en la gráfica por ejemplo y ya que veníamos de Aresia también no hablar de del recorrido del papel, ya hablamos la semana pasada en, en torno a la memoria de papel prensa y su recorrido, también hoy podemos decir que la dolarización, es decir, la extranjerización del sistema económico hace que también el papel, las tintas, sea eh, a precio internacional, pero eso justamente no hay voces acá que tienen que ser contadas y ese es el camino que, que se han construido desde este tipo de organizaciones, ¿no? y de lo contrario es un cerceramiento económico cotidiano a la, a la construcción productiva de los medios de comunicación y lo he dicho bien la comisión interamericana de derechos humanos en su declaratoria de libertad de expresión digo la asfixia económica puesta sobre un medio es un mecanismo indirecto de la construcción de, de la libertad de expresión me parece que hay que, ponerlo, hay que ponerlo arriba de la mesa porque como vos decías al principio desde hace décadas si uno mira eh, la ejecución presupuestaria de la pauta publicitaria lo que va a encontrar que la parte mayoritaria de la torta siempre está adjudicada a grupos económicos, digo, fundamentalmente, digo, encontramos un carácter muy hegemónico desde hace, desde hace décadas, al grupo Clarín, digo, concentrando una parte muy importante de la pauta, tanto como grupo como con los medios satélites, que son propiedades de medios locales y comerciales, y por el otro lado un fuerte carácter unitario este año sin ir más lejos el 2020 el próximo pasado el último presupuesto que se conoció en términos de ejecución el 75% de la pauta publicitaria fue eh, tuvo como destinatarios a empresas radicadas en la ciudad de Buenos Aires digo eso borra de un plumazo digo no, no por mucha discrecionalidad que uno pueda eh, reconocer que tiene la, la distribución de la pauta lo que hace es un cercenamiento absoluto de la realidad, del mapa de la comunicación en la Argentina, atendiendo a un espíritu mínimamente aunque sea federal. Eso deja fuera diarios del interior del país, deja fuera canales de televisión del país, deja fuera radio del interior del país, y fundamentalmente deja fuera, porque el gran aspecto discriminatorio en la asignación de la pauta publicitaria tiene que ver con que eh, los medios autogestivos, los medios comunitarios, los medios populares de la Argentina, a su vez nucleados todos en su conjunto, nos llegamos a o ...habernos al, alzado con el 1,7% de la distribución general de la pauta publicitaria. Entonces hay un, un doble camino y que hace a la consigna de la convocatoria de la mañana. No solamente democratizar, sino también federalizar la discusión de la pauta publicitaria. Con quien hemos hablado mucho de eso mucho, mucho, es justamente con eh, nuestro compañero Pablo Antonini, eh, presidente del de Foro Argentino de Radios Comunitarios, le damos la bienvenida también a esta conversación a partir de, de Zoom, eh, porque justamente... Eh, eh, hemos, hemos hablado, hemos, hemos charlado acá la importancia que tiene, ¿no? Y la federalización también, ¿no? Farco, así como FADICRA, así como Arecia, tienen presencia en todo el territorio nacional. Así que, Pablo, si querés aportarnos eh, algunas eh, miradas más sobre este asunto. Hola, Seba, Rochi, audiencia, sí, no es, no es nuevo este tema para, para la audiencia de Radio Estación Sur y la idea es que, así como no es nuevo para nuestra audiencia, vuelva a recuperar agenda en el debate público eh, nacional. Hablaba muy bien Fer de muchos balances pendientes, o incluso balances eh, muy equivocados que circulan respecto a todo el proceso de debate, sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Eh, entonces, esta actividad tiene que ver con conseguir esa ley, tiene que ver con conseguir políticas para las que tampoco es necesaria la ley, es decir, nosotros estamos intentando dejar planteada una política de Estado respecto a la distribución de, de la pauta publicitaria, que permanezca, que trascienda, pero a la vez también decimos que eh, no es necesario eso para que se empiecen a implementar ahora los criterios que están contenidos en este documento. Entonces... Parte de eso tiene que ver con lograr ese objetivo de esa política y parte con que se vuelvan a debatir estos temas. Es importante y es necesario que se debata sobre la comunicación en, en el conjunto de la sociedad. Cuando lo hicimos, cuando después de muchísimos años se pudo instalar este tema como tema de debate, eh, mostró su fortaleza, mostró su capacidad de unir a nuestro pueblo, mostró su capacidad de generar conciencia crítica. Y en cuanto a los balances equivocados que circulan respecto a esa lucha, digo, para... En nuestra opinión, el primer balance que nos deja esa lucha es no hagamos todo esto para terminar inflando grupos económicos espejos de los que queremos combatir en manos de empresarios vaciadores. U otro balance que tenemos que, que sacar es eh, no perdamos tiempo para fortalecer a los medios que desde hace muchísimos años vienen demostrando incidencia y capacidad de construcción y permanencia en sus territorios. Hablaba Rocha y Lucía también de esto del sostenimiento. Eh, para sostenernos, la verdad, está demostrado que, que no necesitamos la pauta, porque sostenernos nos hemos sostenido con, sin, pauta, hemos sobrevivir, sabemos sobrevivir en general, los medios populares, porque tenemos comunidades que nos sostienen. El punto es si vamos o qué tan eh, bien le hace a nuestra democracia incluso medios populares que a gata sobrevivan en relación a medios que puedan ser protagonistas, en relación a medios que puedan generar fuentes de trabajo, que puedan construir programaciones y contenidos que reflejen la identidad de, de las comunidades y sectores a los que expresan. Ese es el debate. Eh, la situación actual, eh, por supuesto, no es comparable a la del pasado reciente, donde éramos objeto de persecución, hostigamiento, en el caso de las radios nos han clausurado, cerrado radios, eh, hemos pasado de la persecución a una suerte de inclusión marginal, un poco en los términos que se describía. El problema es si vamos a seguir manteniendo un tipo de inclusión marginal o vamos a ir hacia un ecosistema de medios con protagonismo de este tipo de expresiones, pero no solamente por quienes estamos en colectivos que gestionan medios, no es un tema sectorial o una, una disputa que estamos dando, tiene que ver con el conjunto de una sociedad y con los temas de debate público, si vamos a seguir debatiendo según la agenda de los grupos económicos, que cada vez que se les toca un interés contraatacan con operaciones de todo tipo, poniendo incluso en riesgo la salud pública, generando cualquier tipo de generando climas eh, tóxicos, desestabilizadores, a veces haciéndose eco de de, de, de concepciones y de intereses que generan un perjuicio para el conjunto de la sociedad, o vamos a poner en igualdad de condiciones a todas las voces para que la, la gente que habita nuestras comunidades, ciudades y pueblos, pueda formarse sus conclusiones e impresiones sobre la realidad, accediendo a todas estas voces en igualdad de condiciones. No es un problema que, más allá de que seamos organizaciones que expresan medios eh, un problema que tenga que ver solo con los medios. Es un problema que tiene que interesarle al conjunto de la sociedad. No es lo mismo una sociedad informada que una sociedad desinformada o una sociedad bombardeada por concepciones que vienen siempre de los mismos grupos que han monopolizado la agenda todos estos años. Este, me parece que, que por ahí también va el, el reclamo. Y otra cosa clave que acá se dijo es la visibilización. Sí. Lo que también estamos haciendo con esta actividad es este, mostrar todo lo que hay, mostrarle a quienes toman las decisiones todo lo que hay, eh, que porque a veces también hay desconocimiento, hay concepciones equivocadas, cerradas, por peñocéntricas, que impiden ver la, la, la profundidad del desarrollo y de lo que se ha construido en todos estos años. Hablábamos recién de sobre Farco tiene 25 años, hay radio, tienen 32, 33 años en sus territorios, hay construcciones, recorridos, audiencias. Por eso también junto al documento estamos presentando relevamientos de, de las incidencias de nuestros medios, uh -huh. la cantidad de fuentes de trabajo que generan, eh, la incidencia en el mundo digital, la tirada, con el tema del alcance por, por aire, estamos más complicados porque las herramientas de medición que se, que se tienen son pocas, no son confiables, ese es otro problema a trabajar, uh -huh. y también porque si hay otro balance que rescatar del proceso de debate de la ley, es que se nos pasan los trenes, o sea, si no aprovechamos determinados momentos para generar políticas que puedan cambiar estructuras de fondo, cuando después cambia el viento estamos de vuelta retrocediendo, resistiendo, vulnerables, expuestos, sin legalidad, por ejemplo en el caso de la mayoría de nuestras radios. Entonces no son cosas que se puedan dejar para después, no son cosas que se pueden hacer en cualquier momento. Hay determinadas coyunturas y determinados aprendizajes que se tienen que poder poner en juego para generar una, una comunicación federal y democrática que además es indispensable para lograr las transformaciones sociales y económicas que nuestro pueblo necesita. Por eso lo estamos transmitiendo ahora mismo en Radio Estación Sur, lo vamos a replicar en todas las redes, en Twitch, estamos a, abriendo la mesa, anticipando lo que va a ser mañana y también convocando en eso a quien escucha las radios a quien se acerca a estos espacios, comparte nuestros ideales, nuestras formas o los contenidos, toda lo, la variedad que eh, hemos enumerado y me encanta como, como lo eh, decías ahí, Pablo, de, de que claro, o sea, entre, en, entre quienes estamos en estos espacios, podemos estar de acuerdo, hay que salir a llamar al esto también esa es la clave eh, y para ahora y para siempre no que, que también es parte de eh, estar de este lado de la comunicación eh, compartir y reconocer y reclamar en conjunto no, no tiene que ser eh, como, como un gesto aparte no estar en un medio ah pero yo no sí soy, soy el consumo pasivo le propongo a la gente que está en la sesión de Zoom que eh, vamos a escuchar un tema porque esto es radio, por más que nosotras estamos viendo y hay gente viendo por Twitch, estamos en este momento en, en, a través de www.radiostacionsur.org, así que vamos a una canción, en minutitos volvemos para cerrar entonces este, esta horita que le hemos dado a la actividad que mañana va a estar teniendo un tiempito más allá en el Congreso Nacional. Sí, igual esta canción estaba medio compuesta, como lo que decía Pablo, eh, como medios comunitarios y los medios nacionales, Arecia, las redes que estamos conectando y que estamos reclamando, hemos eh, sabemos rebuscárnosla, como el muchacho de la canción, pero eh, tampoco que se nos pase el tren, que estamos en tren para pocos hasta las 6 de la tarde y ahora se ha renovado ahí las conexiones para poder charlar un poco más, ¿no Rochi? Sí, sí, sí, continúan entonces en comunicación, Fernando, Pablo, obviamente eh, abordando todas estas eh, cuestiones que tienen que ver con la fort el fortalecimiento de la democracia, tienen que ver con eh, la capacidad de informarnos, la posibilidad también de llegar a más lados, ¿no? Viste sí. que funciona un poco como los algoritmos. Que mi, algunas personas tienen, eh, viste, en las redes sociales que decís, bueno, tiene un montón de algoritmos, todos le ponen me gusta, entonces eh, la, la plata o la, los fondos van a ese lugar. Pero si vos no le das me gusta, o si el propio Estado o la, la decir gente... Que no los le... algoritmos en claro. eso son igual que, que lo, los eh, sistemas económicos. Tal cual, por eh, eso. Lo de... que hay que hacer... Eh, ahí, mira me dejaste pensando, ¿por qué hablamos de democratización? No como, ah, eligieron esto y listo se terminó. No, por la representatividad que significa la democratización. De repensar todo, discutir y ir construyendo en ese camino, por eso abrimos la mesa también. Y que ya estamos legitimados, legitimadas, legitimades en distintos territorios, eh, lo, lo, lo escuchaba a Fernando hablar, por ejemplo, de los diarios en distintos lugares, bueno, ha tenido experiencias en distintos territorios, bueno, las radios comunitarias que nos hemos juntado muchas veces con los compañeros de distintos lugares, de distintos pueblos, ciudades, eh, donde los, esos medios son centrales, ¿no? Y le disputan la le, o construyen, mejor dicho no es que disputan agenda, sino que construyen una agenda propia que va más en los intereses. Y qué importante, ¿no? Porque cuando hablamos de la distribución de la pauta no es solo económica y a los grandes grupos concentrados. Se queda en Capital Federal y a los que somos del de interior del país es como que... Estaba pensando en la imagen que está girando estos días del de barco que está bloqueando el canal de no sé dónde Bueno, así es como la pauta oficial está bloqueada en ese puerto Está bloqueada ahí con, con en los medios ti. Hagamos el meme después, disputemos el espacio de la, de de, los memes. De la imagen, sí. Olvídate. <ríe> eh, bueno, Fernando, Pablo, ¿siguen ahí? Sí, imaginando al clarín cruzado en el canal de Suez de la distribución de la pauta. Hagamos logos en lo de Flyer, por favor, que salga, que algo nos deje esta mesa, así, <ríe> que sea un meme por 76% de la pauta se queda en las inmediaciones del obelisco, según datos de la propia Secretaría de Medios. Es decir, cuatro, tres de cada cuatro pesos que, que, que salen en ese concepto. Ni siquiera estamos hablando de capital y provincia, no, no, ciudadanos hay. Como, como si no hubieran empresas que ya los sostienen y los bancan: eh, empresas, sociedades rurales, etcétera. Bueno, ahí hay no, otro debate que, que está muy ligado a este, cuando te corren, porque de, de fondo también este, de, este debate es el debate respecto a si en democracia tienen derecho a existir ideas no patrocinables. Es decir, cuando generamos contenidos, por ejemplo expresando eh, luchas sindicales de trabajadores y trabajadoras de un hipermercado, y sí, difícilmente te va a poner pauta ese hipermercado, cuando generamos contenidos como los que se escuchan cotidianamente en esta radio, de distinto tipo, mm. muchas veces, contrarios a los intereses de quienes manejan las grandes cajas de la pauta privada, más allá de que en general, la mayoría de nuestros medios sí, a nivel local, tienen entramados donde, eh, dependiendo de la situación económica, más o menos, desde los comercios locales y de cercanía suele haber apoyo, y nuestras redes de oyentes, y nuestras estrategias. Este, también de fondo está ese debate a la hora de si se piensa el sistema de comunicación en función de contenidos que son patrocinables por los grupos, que también son jugadores, los grandes patrocinadores de, de, de esta historia, este, bueno, entonces habrá contenidos que desde esa concepción no tienen derecho a existir. Y por eso la necesidad de que esto sea una política pública que garantice la existencia de contenidos no patrocinables, por decirlo de alguna manera, me parece que es otro aspecto de este tema que hay que poner sobre la mesa. Sí, cuando pensamos la distribución eh, de la pauta nos podríamos poner a hablar de la distribución de tantas cosas ¿no? que eh, generalmente están concentradas aquí en nuestro país y en todo el mundo, pero en este caso eh, estamos también asistiendo a un gobierno popular eh, donde pensábamos o por lo menos eh, creíamos que Iban a tener en cuenta esto, ¿no? Vos lo comentabas recién, Pablo, y es una de las conversaciones que hemos tenido. Cuando el gobierno quiere, no sé, eh, hacer una medida económica que va a beneficiar a la gran masa de la población y de repente tenés un montón de gente quejándose con las consignas que directamente están diciendo a los medios de comunicación concentrados. no, eh, Son medios que atentan contra políticas económicas, contra políticas sanitarias y muchas veces contra el propio bienestar de la población, que sin información eh, no llega a tener las herramientas necesarias para poder dar una discusión seria o para poder, eh, en todo caso, eh, mirar con buena fe las medidas que se tomen desde el gobierno y desde distintos lugares también. Sí, mira, ahí en, en eso, es lo, en esto que vos nombrabas, tiene mucho que ver con lo que decía Pablo recién. ¿Mm. En estos días del debate, de, se intentó volver a, a reeditar el debate de los biocombustibles. ¿sí? pasó que entrando en una nota de un portal especializado en energía, la, la publicidad estaba puesta por Acción Vista y por hoy por, por vista y por acción, ¿no? Y uno decía, ¿cuál es el rigor que tendrá la información periodística que emana de un portal especializado en política energética sobre el rol de los biocombustibles cuando hay dos corporaciones petroleras que constituyen la pauta privada de ese medio? Parece, Pablo daba otro dato que tiene que ver una de las cosas que nos corren en, cuando nosotros decimos, bueno, necesitamos avanzar en una ley de, de distribución de la pauta publicitaria pública. Y nos dicen, pero la pauta publicitaria pública es una mínima parte de la pauta privada. Y en la pauta privada, ahí donde se rigen la, la regla del mercado, y te lo puedo decir con absoluta experiencia, pero si uno, uno puede tener el diario más leído en una provincia, puede, tener, puede ser el, un diario cooperativo el más leído de una, de una provincia entera. Y en esa provincia. Hay hipermercados, hay hipermercados de cadenas nacionales, y, y la respuesta que uno encuentra a la hora de ir en búsqueda de una pauta privada, por ser el diario más leído en una provincia, es que si pautan en ese diario, digo, se, cae la, se cae el convenio de publicidad que tienen con el grupo económico. Por ejemplo, con el caso de Clarín. Clarín ah. operan la extorsión de la pauta privada con una virtualidad bueno, ahí donde la, la, la libertad de mercado parece imponerse, pero la libertad de mercado no existe, es donde el Estado tiene que intervenir en poner pautas de regulación que garanticen digo, un, el sentido democrático de lo que está en el fondo, de lo que se puede llegar a considerar. un La comunicación es un derecho. La comunicación es un derecho, la comunicación está incorporada, el derecho de comunicarse, que tiene de informarse que tiene nuestro pueblo, y el derecho de poder alzar la voz para poder expresar una idea, para poder poner una palabra, para poder poner una idea concreta en, en, en una herramienta digital, gráfica, sí. radial, la que se nos ocurra, es un derecho. Y ese derecho necesita una regulación específica. Además, necesita que el Estado intervenga cuando el mercado parece comérselo crudo y ponerlo arriba de la mesa del negocio. Y Ajá. ahí es donde Pablo da un dato que es el central. Nosotros estamos instalando un agente. ¿o? Nosotros somos conscientes que los debates legislativos suelen ser largos. Cuando uno... Eh, cuenta apenas con la voluntad popular para poder torcer la balanza legislativa, cuesta mucho más. Y los tiempos suelen ser mucho más largos y a veces muy infructuosos en, en su desarrollo. Pero sí necesitamos dar una discusión porque lo que decía Pablo Central es el tiempo, es ahora. Venimos de una experiencia muy concreta, cuatro años en los que no pudimos tener... Digo, una ley de servicio de comunicación audiovisual cuyos artículos principales o cuyos artículos sí, que hacían al carácter antimonopólico fueron derogados por decreto en 24 horas de haber asumido el gobierno de Mauricio Macri. Sabemos y somos conscientes que por mucho que nosotros logremos avanzar, cuando los tiempos se ponen difíciles, los que padecen con el cuerpo, los que padecen con su economía, los que padecen con el bolsillo, son generalmente los más humildes, los que menos, los que menos tienen. Nuestros medios son los humildes de este... De este de este gran mapa de la comunicación. Y es un tiempo, es ahora, cuando necesitamos equilibrar las condiciones en las que desarrollamos esta experiencia de comunicación que hace y fortalece la democracia el país. A quien escuchamos es a Fernando Gómez, vicepresidente de FADICRA, y quien todavía no pudimos escuchar mucho, solamente la saludamos, es a Lucía Macaño, integrante de Barricada Tabé y de la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas. Sí. Saber también de quienes... Barricada TV ya, el nombre ya habla de una resistencia. Pero también pensar en el contenido audiovisual, ¿no? Uno de los lugares donde las televisoras comunitarias menos poder han tenido en el último tiempo. Bien, bien la producción del meme ahí, una velocidad <risas> que ya la, la tenemos ahí en, en pantalla. Eh, hay que hay que hacerlo viral, este meme, porque, porque viene tiene a cuenta lo que estamos charlando, sí, eh, coincido con lo que venían diciendo los compañeros, me parece que esto que, que venimos destacando, de, de empezar por los últimos para llegar a todos, a todas, es ahora, eh, en este caso los medios autogestivos, somos los últimos del reparto de la torta publicitaria, somos los últimos de esta distribución, digamos, de pauta oficial, eh, y también algo que decía Fernando, eh, me parece que es importante remarcar que durante estos cuatro años de, de macrismo, eh, los medios comunitarios los, los resistimos y seguimos con nuestras pantallas, con, con nuestros diarios, con nuestras radios abiertas, eh, mientras otras empresas mediáticas cerraban y echaban a sus laburantes. Entonces me parece que eso no es menor, me parece que hemos generado eh, cuerpo, hemos generado experiencia, hemos, nos hemos profesionalizado durante todo este tiempo, somos la expresión más genuina del proceso de democratización que dejó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y creo que ese tiene que ser nuestro piso y de ahí para adelante, y me parece que claramente, como decían los compañeros, el Estado tiene que intervenir para, para de alguna manera equilibrar la cancha en este ecosistema de medios, porque eh, en definitiva lo que estamos eh, discutiendo acá es el ecosistema de medios, no es eh, un reclamo gremial ni sectorial, sino que tiene que ver con democratizar la palabra. Me parece que la pandemia, entre tantas otras cosas, Dejó, dejó muy en claro la función social y el rol de los medios autogestivos, comunitarios, alternativos, porque mientras los medios eh, comerciales les cerraron la puerta al Seguimos Educando, fueron nuestros medios los que pusimos la pantalla, otra vez los que pusimos eh, nuestros diarios, los que pusimos nuestras radios para que esos contenidos se difundan, eh, y somos los que estuvimos acompañando a las organizaciones sociales, en los comedores populares, mostrando que, que nuestro pueblo es solidario, eh, y no contando eh, los muertos diariamente desde de una manera sensacionalista ni, ni, ni superficial, como hicieron la mayoría de los medios comerciales. Entonces me parece que todo eso lo tenemos que, que poner sobre la mesa en el momento de la discusión, porque si no es, es generalmente lo que uno escucha lamentablemente es una subestima, de subestimación de nuestro sí. rol, de sí. nuestros espacios, y, y la verdad que está claro que no es así. Entonces me parece que esa frase de, de empezar por los últimos para llegar a todos a todas, me parece que, que se cristaliza un poco en este reclamo que estamos haciendo eh, y, y claramente es ahora, porque si no lo, no lo logramos ahora estamos en problemas y, y serios, no solo para nuestras experiencias, sino para, para esto que decíamos antes, el derecho a la comunicación de, de, nuestro, de nuestro pueblo. Lucía, además eh, de que eso, que te estamos escuchando en esta jornada que se le hemos dedicado una hora de, del programa a, a debatir eh, esta faceta no, lo audiovisual que la radio está estrenando desde el año pasado y justo la pandemia no, eh, pero es la herramienta más eh, habitual, bueno no, hasta las, los docentes no tuvieron que conocer el mundo del zoom y las cámaras y etcétera y desde ese aspecto no, eh, pensar en en que también fue así, y digo, fue lo que más tardó en llegarnos, porque tal vez es lo más costoso a nivel de cámaras, recursos, computadoras, que aprovecho a saludar a Lud e Isa que están en el área técnica eh, ahora haciendo esta conexión, eh, pero en, de, de, las, eso, de las televisoras alternativas, eh, es así también, es eh, así de... Eh, ¿cómo más as qué, ¿Qué más nos puedes contar de, de este último tiempo de trabajo? Sí, bueno, en nuestro caso particular y en el de muchas eh, televisoras de, de la coordinadora, eh, nos tuvimos que ir adaptando también a, a estas circunstancias. Eh, nos, nos, puso, nos puso un desafío nuevo que, que tenía que ver con generar contenidos que quizás no estaban tan atados a la coyuntura como a muchas veces para nuestros medios. Es más cómodo estar en la marcha, estar en la calle. Y eso obviamente se vio limitado por, por el contexto. Eh, y bueno, claramente el formato audiovisual es un formato eh, más caro, más difícil, digamos, en términos de, de, de acceder al equipamiento. Eh, y en ese sentido, también eh, la, las experiencias, digamos, que hemos podido sostener eh, de manera autogestiva de televisión son, son, son menos, digamos. Nosotros somos, en, en el caso de Conta, somos siete televisoras. Hay otras experiencias también de televisión que no forman parte de Conta, eh, pero claramente son muchos menos si no la compara con la gráfica o con la radio. Y bueno, creo que este contexto claramente nos, nos puso en un desafío a todos los medios, digamos, pero en el caso de la televisión, eh, ya nosotros estamos un poco cansados del Zoom porque, bueno, fue como un formato al que todos, digamos, echamos mano, obviamente, no solo para las reuniones de militancia, para las reuniones entre compañeros, sino también para hacer entrevistas. Sí. Eh, pero bueno, la verdad que que nos puso, digamos, eh, a pensar y a generar un, una agenda, como decían ustedes, eh, propia, una agenda que no está ligada exclusivamente a esto que decíamos antes de la calle, de estar presente en la cotidianidad de, de, de, de, de la marcha, sino justamente a generar esa otra agenda alternativa que no tiene el espacio en, en otros medios comerciales o en los medios hegemónicos. Sí, ¿y el financiamiento cómo les va con eso? Bueno, complicado, sí, me para imagino, a o sea, mentir, ¿no? Te, pre te complicado. pregunto, sabiendo también la situación en las radios, en la, bueno, lo que sabemos, eh, y que justamente por eso nos estamos moviendo, pero bueno, para preguntar ahí, para tener también un, un panorama. Sí, la realidad es que, a diferencia de lo que pasa con los compañeros de la gráfica, en el caso de, de los medios audiovisuales, nosotros tenemos la posibilidad de acceder a los fondos de fomentos concursables que están establecidos por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que... Esto que decíamos antes, ¿no? Las, la, el, el piso que dejó la Ley de, de Servicios de Comunicación Audiovisual es, es muy alto, digamos. En ese sentido tenemos, a diferencia de los compañeros de gráfica, la posibilidad de acceder a esos, a esos subsidios. Pero también es cierto que no dejan de ser subsidios a los que uno se tiene que presentar, tiene que concursar, tiene que ganarlos, digamos. Sí. Eh, y si bien eh, nos han permitido equipar, nos han permitido profesionalizarlos a nivel eh, dispositivos técnicos y tecnológicos, eh, es también necesario remarcar que la pauta es eh, el ingreso necesario y legítimo eh, que tiene que ser mensual, que nos tiene que permitir proyectar eh, nuestros, nuestros medios de acá a un futuro, pagar salarios, poder calcular los gastos fijos, poder eh, saber cuánto entra para saber este mes qué gasto, qué no gasto. Es algo que claramente no permiten los, los fondos, los fondos de fomento concursables, porque bueno, es esto, porque son fondos a los que uno se tiene que presentar, tiene que pasar por un jurado, tiene que ganarlos, se tienen que adjudicar, y eso hace que, que no te permitan proyectar mensualmente como debería ser un ingreso fijo, que entendemos que tiene que ser la pauta, eh, que es lo que debe garantizar el Estado. Digamos, más allá de que después, obviamente, podemos discutir, como decía Pablo, eh, la cuestión de, de la publicidad privada y cómo cada uno en su territorio genera, digamos, ese contacto con ...con los comercios eh, vecinales o del barrio o sindicatos o lo que fuera... ...para poder también, digamos, hacer que ese este financiamiento sea mayor... ...entendemos que sí o sí el, el Estado acá tiene un rol fundamental... Eh, para, ...para equilibrar esta distribución que, que es absolutamente discrecional... ...y quedó casualidad, eh, enlazándolo con la, con la presentación que ustedes hacían... ...y esta vinculación con lo que hablaban de estos medios que habían tenido... ...un papel fundamental durante el golpe militar... Bueno, siguen siendo los mismos, las mismas empresas mediáticas, esos mismos protagonistas, esos mismos jugadores, que se quieren quedar con todo, y ni siquiera nada ni siquiera uno se plantea sacarle una, una, una, una mínima parte para distribuir entre el resto, sino que se quieren quedar con todo, y me parece que ahí es donde el Estado tiene que, que accionar y e intervenir. Una vez, eh, una, en una entrevista que le hacíamos a Sebastián Premisi, nos decía, son angurrientos, eso es lo que son, son angurrientos, eh, quieren todo y si uno mira para, para dónde rascan y dónde van y piden... Bueno, lo que contaba recién Fernando, eh, nada, me, me llamaba la atención porque alguna vez había escuchado que sucedían situaciones similares en edificios donde eh, están dando a través de FiberTel Internet, ¿no? Que todo el edificio tiene que estar conectado a FiberTel o, o no, ¿no? Como que esto, se quieren quedar con todo el mercado y se quieren quedar con toda la distribución también. Eh, bueno, ya se, hemos hablado una hora y moneditas, no sé sí, si... Sí, pero queremos que aunque sea un cierre eh, general, eh, porque este espacio, obviamente agradeciendo un montón que le dedicaron, que estuvieron del otro lado, no solo las voces, sino también las imágenes, algún registro de esto haremos desde la radio y está transmitiéndose en vivo vía Twitch. Eh, eso, general, quien quiera tomar la palabra primero, eh, para eso estamos también. Ahí me tomo de lo que de lo que dijiste recién, eh, Rochi. Eh, sí. la, eh, la clase oligarca argentina es angurrienta en su conjunto. No es extraño que los medios que, que regentean también lo sean. Y eh, parte de la esencia de, del capitalismo desregulado, si se quiere, tiene que ver con eso. Y de la necesidad de regularlo tiene que ver con eso, con que donde haya espacio... Avanzan y siempre van por todo. Se ponía recién ejemplos, ponía Fer de, de el debate del biodiesel, digo, este, recordemos en la época de la 125, todos los portales patrocinados y los medios patrocinados. La necesidad de intervención y de políticas públicas y de regulación tiene que ver con que si vos liberás las fuerzas de los. De lo, Grupos, con... van por todo siempre y, y se cartelizan y hegemonizan y monopolizan en todos los sectores. Sí. Y los medios de comunicación que siguen concentrando la pauta mayormente son parte de grupos que también son jugadores eh, en, en la mayoría de, de los demás sectores de la producción. Entonces. En realidad este reclamo no es más que el reflejo en el espacio del derecho a la comunicación de las políticas que venimos reclamando y sosteniendo en todos los demás aspectos de la vida social y económica de nuestro país y las que necesita nuestro país para que esa angurria no se devore todo, no deje un tendal de marginalidad. Eh, y no vuelva a demostrar una vez más ese contraste y esa hipocresía entre quienes pregonan libertades de mercados y manos invisibles y en cuanto puede se quedan con todo, extorsionan, como también se decía. Sí. Lo vemos a nivel grande y chico, acá en La Plata también estamos llenos de historias, eh, donde el diario tradicional cada vez que le aparecía competencia castigaba a quienes anunciaban en el otro diario, está lleno de historias en todos lados que dan cuenta de que la angurria es la naturaleza de de los grupos económicos, cuando se la deja suelta sin ningún tipo de control y de regulación, y la consecuencia de eso es concentración y la consecuencia de eso es desigualdad. Si sirve para, para mirar el mercado de cualquier cosa, de, de, de combustible, de, de alimentos imagínate cuando hablamos en sí. relación a un derecho como es el derecho a la comunicación. Entonces, por eso también esto es parte de un conjunto de políticas públicas que son necesarias en el tema de... de, de el, garantizar el derecho a la comunicación, y no es más que una coherencia en relación a la mirada que nos hizo nacer y que, y que tenemos en general desde nuestros espacios asociativos, cooperativos y comunitarios, y los sectores que expresamos en general. Uh -huh. No sé si alguien más quiere hablar. Fernando, Lucía, están abiertos los micrófonos. No, lo dijo Pablo, Pablo recién, me parece que sobran testimonios en, en la Argentina sobre cómo sobre la voracidad del capital. ¿no? Mira, los diarios de, de las provincias argentinas hace 35 años atrás pueden dar cuenta de la capacidad, eh, de lo que significó que se hayan apropiado de papel prensa el, el grupo Clarín. Los canales de cable de, de las provincias argentinas pueden dar cuenta de lo que significó apropiarse del fútbol en su oportunidad el grupo Clarín. En, en estos últimos cuatro años del Macrimo hemos visto ya la rapiña de una manera brutal, compartimos con Farco el, lo que fue la clausura de, de FM Ocupas, que era para poder desarrollar un negocio aerocomercial vale. en el aeródromo de Moreno, le cerraron una radio a pide con discapacidad que desarrollaban una, una experiencia de radio comunitaria. No tienen límites a la hora de pensar la capacidad de, de, de aplanar Digo, la, la, la comunicación democrática en, en nuestro país. Me parece que el, el segundo gran eje, que es a esa voracidad, digo, hay que construir primero un poder político colectivo, y eso me parece que es lo importante de este punto de reunión que estamos construyendo junto a los laburantes de, la, de los sindicatos, junto a, lo, a las redes, de los medios comunitarios, populares, autogestivos de, de la Argentina, me parece que es determinante. Es determinante que logremos cada uno de nosotros tiene su medio, cada uno de nosotros tiene su, su propia identidad cada uno está abrazado a su propia experiencia, construcción colectiva digo, pero es necesario que construyamos más puntos de encuentro como, como el que venimos laburando nosotros digo, y me parece que lo segundo es empezar a, hacer en, a comprender nosotros y hacer entender fundamentalmente que en estos tiempos, en, en lo que el movimiento nacional, el movimiento popular tiene bajo responsabilidad gestionar el estado el aliado indispensable de aquellos que abrazamos la comunicación democrática y la comunicación popular es el estado que el estado tiene que intervenir ahí donde la democracia se ve amenazada por el negocio de unos pocos, ahí donde los grupos económicos son capaces de poner una pistola en la cabeza de la democracia, el estado tiene que ser capaz de poner un punto de inflexión. Pablo lo dice, lo dice muy, muy, muy a menudo. Si hay uno de los sótanos de la democracia también muchas veces invisible, tiene que ver con la distribución de la pauta publicitaria porque no es un problema de cómo el Estado la administra, sino es un problema de cómo es un coto de casa de los grupos económicos en la Argentina. Me parece que ahí es donde el Estado, junto con las organizaciones populares, junto con los medios comunitarios los medios autofestivos, aquellos que hemos sido eterno, históricamente marginados de la, de, las, de la inversión pública en sus distintas versiones, yo para la comunicación necesitamos construir un punto de encuentro y un punto de reunión más fuerte para poderle para ponerle un, un freno a, a esa voracidad. Bueno, yo me parece que ya se dijo todo, simplemente repite, repetimos la invitación, mañana a las 16. Eh, como decían al principio, eh, desde Barricada TV y desde Pares TV vamos a estar eh, aportando digamos la la transmisión, así que en el canal de YouTube de Barricada TV pueden encontrar la transmisión que va a ser en vivo y va a estar a partir de las 16 ahí disponible. Bueno, les queremos dejar un abrazo enorme, obviamente vamos a estar acompañando con nuestros corazones, eh, sabemos que también es complicado hacer una movilización con todas las precauciones en este contexto donde se está avanzando la segunda ola, así que bueno, agradecerles este tiempo que tuvieron para Radio Estación Sur y muchos éxitos mañana. Gracias a ustedes y felicitaciones por la experiencia audiovisual. Gracias. Gracias, compañero. compañera. Nos seguimos encontrando.